1989. Para algunos no hubo una revuelta. Para otros sí hubo un golpe cívico-militar. En estos 10 años aprendimos que la verdad es el principal sostén de las noticias. 10 años de noticias vidovícicas. 10 años uniendo a Asunción, Paraguay y América.